Lo que haces, inspira. En 2022, Brahma Kumaris Costa Rica, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, JUPEMA, la Asociación Nacional de Educadoras y Educadores, ANDE, junto con el programa Más que Noticias, desarrollaron la campaña de 7 mil millones de actos de bondad. Lo que haces, Inspira. Esto con el propósito de incrementar las expresiones de benevolencia y crear la realidad en la que queremos vivir. La campaña se inauguró el 6 de abril de 2022 con una actividad que incluyó música, meditación y la charla virtual de Ram Singhal. Él es profesor de meditación Raya Yoga en Brahma Kumaris, Nueva York. También es sobreviviente del ataque terrorista ocurrido el 11 de septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas. A partir de esa experiencia, fue que creó la campaña de 7 mil millones de actos de bondad a nivel global. En Costa Rica, retomamos la campaña dándole énfasis a lo que haces inspira. Para esto, nos enfocamos en crear conciencia en seis áreas que forman parte del potencial interior de todas las personas. Es a través de estas que podemos aportar actos de bondad que ayudarán a construir un mundo más armonioso. Las áreas en las que se enfoca la campaña son 1. Nutrir una actitud positiva, de beneficiar a todo lo que nos rodea en cualquier circunstancia. 2. Realizar acciones que sean conscientes, en base a nuestras cualidades y valores. 3. Escuchar de forma paciente, con sabiduría y respeto, con comprensión. 4. Mantener una mirada desde la bondad interior y de las especialidades de cada uno y cada una. 5. Decir palabras que sean amables, sinceras y de gratitud, con sentimientos llenos de compasión, confianza y empatía y finalmente hacer actos de bondad Brahma Kumaris Jupema Ande y más que noticias recibieron historias de actos de bondad procedentes de todo el país e incluso del extranjero ser bondadosos es ayudarles a todos los seres humanos, no solo dándoles cosas, sino también enseñándoles a mejorar y a hacer cada día mejor este mundo que vivimos allí. Así, Melisa Soro nos contó cómo creó una biblioteca comunitaria para sus vecinos en San Carlos. También pudimos conocer a Andrey Rodríguez, quien es un enfermero de profesión y en su tiempo libre atiende a adultos mayores de su comunidad en Heredia. También se desarrollaron meditaciones para niños y niñas y adultos, que están disponibles en el canal de YouTube de Brahma Kumaris Costa Rica. Otra actividad de la campaña, fueron las charlas y talleres impartidas para profundizar en los temas de esta campaña, tanto a docentes como a conserjes. Se realizó un certamen de canciones, Lo que haces, inspira. Esto para escoger el tema oficial de la campaña, el cual atrajo a más de 20 personas, compositoras y cantantes, quienes enviaron sus creaciones para promover los actos de bondad. Hoy, celebramos a las personas y organizaciones que se unieron a esta hermosa campaña con el único propósito de crear juntos un mundo mejor. Empecemos y hagámoslo de adentro hacia afuera, vivenciando con el propio ser para luego expresarlo al entorno. Puedes compartir historias cortas sobre actos de bondad que inspiren, Mensajes de buenos deseos. Momentos de conexión e inspiración espiritual. Y todo esto lo puedes postear en las redes sociales con los hashtags. Lo que haces inspira y hashtag actos de bondad. Gracias por participar.